Hola, este tema es uno de los más interesantes del campo de educación a distancia. Es interesante porque también está llena de retos y contradicciones. Quiero empezar el tema con un cuento. Un amigo va para una librería y pide ver la sección de autoayuda, y la dependiente le contesta que si lo ayuda es un contrasentido. Veamos. Por un lado, uno de los grandes atributos de la educación a distancia es que fomenta la autonomía intelectual. Permite que el estudiante asuma más responsabilidad por su propia educación. Pero, por otro lado, permite elevar los, las vías de comunicación dando una presencia constante al educador. Esto implica que el estudiante pueda tener un acompañamiento constante del maestro. En este módulo tenemos que hablar sobre las teorías de aprendizaje y tenemos que hablar sobre la forma que aprende nuestro cerebro. También tenemos que hablar sobre la ejecutoria de las tareas y su retroalimentación. Hablaremos sobre la importancia de tener instrucciones claras y que el estudiante debe recibir información sobre su progreso. Obviamente tenemos que hablar de la necesidad de motivar al estudiante y la forma de ayudarlo para obtener logros. Y finalmente vamos a hablar del diseño instruccional como la creación de eventos. Eventos en que el estudiante debe ser el protagonista activo. Los invito a seguir con este módulo.